Bienvenidos a la sesión sobre regulación de datos y protección de la privacidad. Yo soy Carol Roach y seré la moderadora de esta sesión. Bienvenidos a los que están en la sala de conferencia y también a los que están presentes de forma remota. Esperamos tener una buena sesión y bien dinámico. Esperemos que tengan a mano lapiceras para tomar nota y hacer preguntas. Hoy vamos a hablar acerca de la regulación de datos y la protección de la privacidad privacidad, la realidad, a diferencia de lo que ocurre en papel, un, nos vamos a sumergir en el sistema. Vamos a a ver diferentes temas, temas como privacidad y protección desde la perspectiva de múltiples partes interesadas. ¿Qué es lo que se protege, las personas o los datos? ¿Cuál es el entendimiento común de los datos? Las oportunidades y amenazas éxitos y pasos hacia atrás en el marco legal tenemos un panel muy interesante hoy tenemos a Pilar Fajarnes presente de manera remota quien presentó el informe de UNCTAD 2021 ella trabaja en la en el área de investigación de política económica y Digital en el área de Economía Digital y Comercio Electrónico de la División de Tecnología y Logística en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. También tenemos al doctor Arturo Muente Cunigame, presente de forma remota, especialista líder en modernización del Estado del Banco de Desarrollo Interamericano, actualmente trabajando en proyectos de innovación tecnológica y coordina la agenda de, de, de de identidad digital en el Banco de Desarrollo Interamericano. También tenemos a Benga César, director ejecutivo de Paradigm Initiative, una empresa panafricana que trabaja en la inclusión digital y los derechos digitales. También es miembro del panel de líderes. Y tenemos al embajador Nathaniel Fick quien acaba de asumir cargo este año como embajador de Estados Unidos itinerante para política digital y de ciberespacio. Tenemos también a Lactemba Masibu, profesional de ciberseguridad y actualmente gerente senior y analista de TI en el Organismo Regulador de la Información o Information Regulator de Sudáfrica. También tenemos a Peggy Hick, directora de Thematic Engagement, directora de la División de Actividades Temáticas, Procedimientos Especiales y Derecho al Desarrollo de la Oficina Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y también tenemos a la coordinadora de la, del proyecto de las Voces del Futuro. Y finalmente tenemos a Florian Marcos, quien el gerente de proyecto en Proud Engineers ha trabajado en proyectos para lograr la transformación digital y liderar los esfuerzos de transformación digital en muchos países. Los paneles harán, los miembros del panel harán una breve introducción y luego responderemos preguntas y tendremos una conversación para que esta sea una sesión dinámica. Gracias. Comenzamos con Pilar. Hola, ¿me oyen? Buenas tardes a todos. Quiero agradecerles a los organizadores por haberme invitado a participar en esta reunión. Voy a hablar acerca de los resultados del informe económico que se centra en Flujo de Datos y Desarrollo. Porque vimos que era muy importante centrarnos en la gobernanza de los datos, considerando la importancia que tienen los datos y que adquirieron los datos como recurso económico y estratégico. Los datos pueden generar ingresos y también un valor social importante para el desarrollo, más allá de la dimensión económica pueden brindar grandes beneficios a la sociedad y también pueden presentar riesgos en relación con la privacidad y otros derechos humanos, además de la paz y la seguridad. Los datos se necesitan, pero con garantías de que no se vean afectados los derechos humanos y otras... Áreas. Si se manejan correctamente, los datos nos pueden ayudar a superar algunos desafíos de desarrollo global, como la crisis climática y la pandemia. Pero si se manejan de manera errónea, pueden conducir a la violación de los derechos humanos, pueden generar resultados desiguales y socavar el funcionamiento de Internet. Nuestras acciones comunes, por lo tanto, son sumamente importantes para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En los últimos años, vimos cómo fluyen los datos en todo el mundo y el volumen ha explotado y ha crecido de forma exponencial, pero al mismo tiempo la economía digital basada en los datos está evolucionando rápidamente con el telón de fondo de una gran brecha digital y desequilibrios en la economía mundial. Una gran cantidad de la población mundial aún no tiene acceso a Internet. En los países en desarrollo, solo uno de cada cinco personas utiliza Internet. Además, los beneficios de la, de la economía digital basada en los datos, por el momento, no se han distribuido de forma pareja. Dos países se destacan en cuanto a quienes más se benefician de los datos, Estados Unidos y China. Quienes tienen un gran control sobre las tecnologías de bases de datos y además la mayoría de las plataformas digitales que están en posiciones privilegiadas de beneficiarse de los datos provienen de estos países, están basadas en estos países y estas plataformas digitales están reforzando sus posiciones dominantes en todo el mundo y en toda la cadena de valor de los datos. Muchos países en desarrollo, por lo tanto, están preocupados, ya que consideran que podrían considerarse, podrían convertirse en proveedores de datos crudos para estas plataformas, teniendo que depender al mismo tiempo del conocimiento que se produce a partir de esos datos, datos que se extraen de sus países. Al mismo tiempo, el panorama de gobernanza global de los datos está muy fragmentado, los abordajes de gobernanza, Y yo estoy hablando acerca de los actores principales de Estados Unidos y la verdad es que se sienta en el control de los datos por parte del sector privado. El modelo chino enfatiza el control de los datos por parte del gobierno. Y la Unión Europea enfatiza el control de los datos por parte de las personas. Y estos abordajes también se están expandiendo con el objetivo de obtener más datos en la economía mundial. Esto significa que el contexto actual es un contexto de tensión entre estas diferentes realidades. Lo que vemos en la situación actual con respecto a la gobernanza de los datos es que esta economía digital basada en los datos y en silos va en contra del de espíritu de Internet como una red abierta y disponible para todos y descentralizada. La fragmentación obstaculiza las oportunidades de avance, reduce la competencia y también las oportunidades de colaboración entre las jurisdicciones. Esto podría tener un impacto negativo sobre los países en desarrollo. Hemos hecho una revisión de una serie de acuerdos nacionales e internacionales y marcos regulatorios. Y la conclusión a la que llegamos es que el panorama de gobernanza de los datos global es un conjunto de reglas nacionales e internacionales que complican las relaciones en la economía digital y, en particular, los marcos regulatorios regionales e internacionales tienden a tener un alcance demasiado estrecho. Por ejemplo, se centran solamente en el comercio o solamente en la privacidad y no tienen en cuenta la naturaleza multidimensional de los datos o tienen una limitación geográfica y los datos son un desafío global. Tienen que abordarse partiendo de un nivel internacional y llegando a los distintos niveles también. Entonces, estos regímenes no permiten el libre flujo de datos, compartiendo de forma equitativa los beneficios económicos y no abordan todos los riesgos involucrados. ¿Qué veremos de aquí en adelante? Veremos una necesidad urgente de desarrollar un abordaje más equilibrado para la gobernanza de los datos, de forma tal que podamos encontrar un terreno común para que los datos sirvan para todas las personas que habitan este mundo. Es importante evitar la fragmentación para que se puedan compartir los datos, para mitigar las desigualdades, para aumentar la confianza en la economía digital, para enfrentar el papel predominante de algunas plataformas digitales y para tener en cuenta el impacto de las regulaciones nacionales sobre otros países. En última instancia, pensamos que el objetivo debería ser permitir que los datos fluyan de la, libremente y permitiendo alcanzar varios objetivos de desarrollo. En este contexto vemos distintas áreas de políticas que se podrían abordar a través de la gobernanza de los datos y que podrían incluir un acuerdo sobre las definiciones de taxonomía para acordar definiciones y la taxonomía de los datos, el flujo de los datos, abordar los datos como un bien público, explorar nuevas formas de gobernanza de los datos, acordar nuevas formas de interactuar y también aumentar la cooperación internacional internacional, la gobernanza de datos, por ejemplo, en términos de políticas de competencia y políticas fiscales. En este abordaje pensamos que Naciones Unidas debe desempeñar un papel, porque en este momento hay una falta de tratamiento holístico de los datos y el debate se desarrolla en silos. Naciones Unidas es el foro más abarcativo y hay muchos países que aún están marginalizados en las negociaciones sobre gobernanza de los datos. Entonces, también queremos señalar la necesidad de un organismo o mecanismo de, co de coordinación en la gobernanza de los datos. Pero dejamos esto abierto a deliberaciones en los países y en las distintas partes interesadas. Pensamos que el abordaje de gobernanza global debe ser multilateral, multisectorial y multidimensional. Para tener en cuenta la naturaleza multidimensional de los datos. Voy a terminar aquí porque pensamos que las conversaciones deberían continuar a partir de aquí. Tenemos que pensar de forma innovadora para ver qué clase de gobernanza podríamos tener en nuestra, para nuestras regiones. Muchas gracias. Habla Carol. Muchas gracias, Pilar. Arturo. Habla Arturo Muente Corigami. Gracias, Carol. Quiero agradecerles por la invitación. ¿Me oyen? Perfecto. Voy directamente al tema, porque quiero compartir información con ustedes y espero no exceder el tiempo asignado. Quiero comenzar por agradecerles la invitación, por supuesto, a participar en este panel y compartir con ustedes algo de lo que hicimos en América Latina, lecciones aprendidas y recomendaciones, a partir del trabajo que estamos empezando a hacer aquí. Quiero comenzar con este mapa que yo uso para mostrarles lo que ha estado ocurriendo, básicamente lo que vemos acá, que hay diferentes agendas o temas relacionados con los datos que han estado apareciendo en respuesta a diferentes fenómenos que hemos estado observando. Los gobiernos están empezando a crear grupos en torno a Datos abiertos, de hecho yo vengo del de grupo de datos abiertos, tenemos seguridad de los datos, tenemos el grupo de interoperabilidad, el grupo de compartir datos, el grupo de acceso a la información, tenemos por supuesto protección de datos, que es lo que nos reúne acá, tenemos muchos entusiastas basados en la tecnología, trabajamos con inteligencia artificial, y tenemos todas estas diferentes agendas que están empezando a crecer, y están empezando a superponerse. Y lo que no estamos viendo todavía, y esa es una de las cosas que estamos tratando de resolver, es una especie de coordinación. Y esto se parece a las recomendaciones que compartió la disertante anterior. Todavía no estamos viendo una coordinación entre estas diferentes agendas, porque yo creo que esto ayudaría, nosotros creemos que esto ayudaría a resolver algunas de las preocupaciones que se plantearon en este panel. Lo que nosotros hicimos entonces fue hacer una comparación entre la legislación de protección de datos disponible en la región. El Banco Interamericano de Desarrollo trabaja con 26 países en América del Sur, América Central y el Caribe. De esos 26 países, 17 tienen legislación de protección de datos personales, aproximadamente el 65%, lo cual es cercano al porcentaje incluido en el informe. Tenemos dos o tres países a los que estamos ayudando a redactar su legislación y el resto directamente no tiene legislación. Lo que debemos tener en cuenta aquí es que no se trata de una variable binaria. Hay legislación o no hay legislación. Hay países que tienen legislación, que tiene más de 20 años de antigüedad y que necesita ser actualizada. Y esto no se está haciendo. Debe ser actualizada para la economía digital. Algunos países tienen legislación pre-GDPR, nos guste o no. Hay muchos países que se comparan, comparan, sus legislaciones con el GDPR. Hicimos esta comparación con las normas de protección de datos iberoamericana. De hecho, hay una red que incluye autoridades que aplican la protección de datos en algunos países, además de España y un par de países más en Europa. Las normas están bastante alineadas con GDPR, fueron emitidas en 2017 y estamos comparándolas con la legislación que tenemos en la región. Por lo tanto, hicimos esto. Acá tenemos el QR para que ustedes puedan acceder al sitio web. También en la misma página web van a encontrar un relevamiento que hicimos entre 2.000 personas en la región que representan a 10 países. Queríamos saber qué conciencia había acerca de la protección de datos, si sabían exactamente qué era la protección de datos personales. Y también queríamos analizar algunas de las iniciativas que surgieron en respuesta a la pandemia y queríamos ver cómo estas iniciativas trataban los datos personales de los ciudadanos que utilizaban estas diferentes aplicaciones, ya que en la mayoría de los casos eran aplicaciones. ¿Qué aprendimos? Como dije, 17 de 26 países con los que trabajamos, y quiero enfatizar eso porque creo que hay aproximadamente unos 5 o más países, especialmente en el Caribe, Caribe, con los que no trabajamos, pero 17 de 26 países son países con los que trabajamos y que tienen legislación de protección de datos personales. Algunos tienen legislación de 1999, por lo tanto, necesitan urgentemente ser actualizadas. Creo que Belice aprobó su legislación de protección de datos personales en 2021. Tenemos Jamaica también. Ecuador. En 2020. Barbados, 2019. Es decir, hubo también una ola de países que incluyeron legislación de protección de datos personales en los últimos años. Entonces, tenemos las normas de protección de datos personales que incluyen reglas generales para transferencia de datos. Y una de las cosas que observamos es esa diferencia que ustedes mencionaron al principio del panel, la diferencia entre lo que uno escribe en papel y la realidad, aun si la legislación que tenemos en nuestros países estuviera alineada con los principios de las normas, que como dije, están muy alineados con los principios de la reglamentación europea, hay mucho por hacer todavía en términos de aplicación de la ley. La mayoría de las legislaciones permiten el intercambio de datos con proveedores en otros países, siempre y cuando tengan un entorno de protección de datos similar o adecuado. Pero ¿quién define si es adecuado quien realmente chequea si esos proveedores diferentes o esos países diferentes realmente tienen legislación de protección de datos. Esto es algo que queda un poco en manos de cada empresa o entidad que se ocupa del procesamiento de los datos. Los gobiernos en algunos casos también tienen dificultades con el uso de la nube y uno o dos países en donde decidieron directamente que toda la información del gobierno debe, ser, debe quedar almacenada dentro del territorio del país. ¿Quién hace cumplir esta legislación? ¿En qué medida se lo hace? Y como dije al principio, lo que estamos viendo en términos generales es la necesidad de contar con un marco institucional sólido y bien coordinado, de 17 países, tenemos que entender, como dije, que muchas de estas legislaciones son relativamente nuevas, pero yo diría que de 8 a 10, incluido un par de comisionados en el Caribe, han creado un organismo para hacer cumplir la legislación. En algunos países existe el marco legal, pero no hay una entidad que se ocupe de hacerla cumplir. Y hay distintos niveles. Tenemos, por ejemplo, los atributos que le da la ley a la entidad y luego tenemos los recursos que tiene la entidad. Y uno de esos atributos, perdón, doy un paso atrás, la independencia con respecto a la capacidad para tomar decisiones de forma autónoma. Con un liderazgo específico, esto es algo que también vamos a considerar, habla Carol, Artura le pido disculpas, pero vamos a tener que volver a usted más adelante, así que por favor no olvide lo que iba a decir, muchas gracias, siga con nosotros. Bueno, gracias, y gracias Arturo. Estamos tratando de cumplir con los tiempos, cuando hablamos de gobernanza de datos y protección de la privacidad, un tema que me viene a la mente es la confianza, porque la confianza es un porcentaje de todo esto, está en el centro de todo esto. Y todo lo que erosione la confianza, las violaciones erosionan la confianza y eso debemos condenarlo. Lo que yo pienso es en 1.900 millones. Esa es el, la cantidad de personas que, cuyo acceso a internet se sacó, se eliminó en la primera mitad de 2022. No es que, que, que, que no están conectados, sino que fueron desconectados por apagones deliberados. Lo que pasó en Tigray, por ejemplo, en Etiopía en este momento. Lo que está pasando en este momento. Y estamos hablando de Internet. Y es importante hablar de esto, porque podemos seguir hablando de gobernanza, de proteger la privacidad, pero si no... Abordamos las violaciones, seguimos erosionando la confianza y las partes interesadas saben que solo estamos hablando de la boca para afuera, estamos hablando y después nos vamos y decimos, bueno, nos vemos el año que viene. Creo que lo importante es que hablemos de eso. Y ese es uno de los motivos por los cuales, hablando de la región en la que estamos hoy en día, que es África, tenemos un marco aquí, que ha sido o que está implementando desde el 2014 la Convención de Malabo. Y en varias sesiones de la IGF se mencionó esto. Y nos preocupa que solo tengamos ocho países signatarios hasta ahora, tenemos que llegar a 15. En un panel alguien comparó la cantidad de firmantes, que son ocho, con la cantidad de países en el continente, que son muchísimos más. Y eso para mí. Indica cómo priorizamos. Cuando hablamos del tema, priorizamos estos temas, pero cuando llegamos a la acción, no los priorizamos. Y esto preocupa, porque si, habla, si lo que decimos y lo que hacemos no están alineados, no está alineado, estamos desperdiciando nuestro tiempo, subiéndonos a un avión o conectándonos a Zoom para hablar de estos temas. Entonces, podemos invertir el tiempo en otra cosa. Dicho esto, yo sé que la gobernanza, y la privacidad son importantes. Cuando hablamos de la gobernanza de Internet, hay instituciones, hay muchas que participan aquí, gracias a todos. La IGF es una de ellas, participan en la academia, la sociedad civil, los gobiernos, el sector privado. Pero una institución central que desempeña un papel importante en la gobernanza de datos son las autoridades de protección de datos. Lleven el nombre que lleven en diferentes partes del mundo. Y estas DPA, Autoridades de Protección de Datos, bueno, hicimos un estudio nosotros en los últimos 20, de los últimos 20 años de protección de datos en el continente y analizamos 30 países, aquellos países que tienen legislación de protección de datos, los que tienen autoridades de protección de datos, los que sí tienen leyes y no tienen autoridades de protección de datos. Y lo que vimos en, y pusimos en este informe es que a medida que hay más proyectos de recabado de datos en muchos países, pero lamentablemente no tenemos marcos legales para protegernos y eso también erosiona la confianza. Y tengo muchos ejemplos de países donde las personas tienen que mandar información biométrica a muchos organismos gubernamentales y no hay un marco legal que proteja a las personas. Una de las, de las cosas que vimos en este estudio, es, por ejemplo, el COVID fue un periodo donde realmente necesitábamos la confianza. Se recabaron muchos datos para luchar contra el virus, la pandemia, etcétera. Y espero que pronto puedan anunciar que terminó la pandemia, pero lo que también observamos y documentamos en el informe es que muchos gobiernos mientras invertían muchísimo en recabar datos, no invirtieron de la misma manera en la protección de esos datos. De hecho, una de las observaciones que hicimos es que hubo violaciones por parte de organismos que se suponía que debían proteger los datos y eso llevó a muchos escenarios y hubo que obligar a un grupo y les dijimos, bueno, se les dijo, si no protegen los datos bien, no van a poder seguir prestando servicios. Si estamos hablando de gobernanza, de protección, entonces debemos fortalecer las instituciones. Hemos visto esto, identificamos muchas brechas, pero una de las observaciones interesantes en los 30 países que analizamos es que todas las partes interesadas Entienden la función de los datos y están dispuestos a dedicar tiempo y recursos a trabajar juntos y eso es una buena noticia que tengo para compartir en cuanto a la gobernanza di digital y la privacidad de datos. Ya pasó la época en que solo se ocupaban de esto los gobiernos y los encargados de protección de datos. Ahora todos los usuarios, todas las partes interesadas están dispuestas a trabajar juntas porque la confianza está en el centro de todo esto. y Todos debemos hacer nuestro aporte para asegurarnos de que no, la confianza no se ve erosionada. Muchas gracias. Habla la moderadora. Muchas gracias, embajador. Habla otra persona. Usted es muy elocuente, podría escucharlo durante todo el día. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer y un honor estar aquí en el IGF y en este panel hoy. Voy a empezar mis comentarios explicando brevemente cómo nosotros en el Departamento de Estado de los Estados Unidos consideramos la gobernanza de datos y la privacidad de los mismos. La protección de datos es clave. Es un tema geopolítico clave, central en nuestros intereses estratégicos. Es importante para dar conectividad significativa, para lograr una Internet segura, estable, compartida y un espacio, ciberespacio estable. Quisiera hablar brevemente sobre la importancia del acceso a las telecomunicaciones, la Internet, las tecnologías digitales y promover y proteger el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las sociedades modernas. Los gobiernos deben facilitar ese acceso y no deben cortar las telecomunicaciones de internet para aislar regiones e impedir la libertad de expresión. Y aquí en Etiopía conocemos el acuerdo de pretoria y le pedimos al gobierno que restaure los servicios completos, incluso el acceso a internet en todas las zonas del país afectadas por el apagón. La gobernanza y la privacidad de datos son el, un elemento central en esta invocación que hacemos para crear una visión afirmativa e interesante para el futuro de la tecnología. Queremos trabajar con la comunidad de personas que piensen iguales para desarrollar, que piensen igual para desarrollar abordajes compartidos y desarrollar soluciones que reflejen nuestro compromiso a una protección efectiva de la privacidad, mientras que al mismo tiempo faciliten el flujo de datos transfronterizo a través de un mercado abierto de las economías abiertas que necesitan las sociedades. Habiendo dicho esto, Quisiera mencionar tres principios subyacentes con respecto a la privacidad y la gobernanza de datos desde nuestro punto de vista. Número uno, no creemos que haya que haya llegar a un juego de suma cero entre la protección de los datos y facilitar el transporte el flujo de datos transfronterizo. El flujo de datos transfronterizo es vital para la economía vital, no solamente para las grandes empresas de tecnología, sino para otras empresas y organizaciones de todos los tamaños y en todos los sectores. El flujo de datos es clave para la cooperación internacional, investigación científica, las autoridades de aplicación de la ley, la seguridad nacional, el transporte y para garantizar que las personas se relacionen con otras personas del mundo. Pero también sabemos que las comunidades, las personas y los gobiernos de todo el mundo exigen una protección más efectiva de la privacidad. Sin esta privacidad, las personas pierden la confianza en los flujos de datos transfronterizos. Y yo con acuerdo con esto. La confianza es la nueva moneda. Y creemos que se debe permitir este flujo de datos transfronterizo pero al mismo tiempo se deben proteger los datos. El segundo principio, que ya se mencionó antes, es que debemos centrarnos en la protección de la privacidad, tal como se implementa en el terreno, y no solamente en un terreno abstracto. Cada vez hay más países en todo el mundo que adoptan nueva legislación de privacidad y la brecha puede crecer entre lo que dicen las guías y lo que se implementa en la práctica. Sin una aplicación, una exigibilidad significativa, sin la participación de las empresas y las organizaciones en cuanto a saber qué exige la ley, y si esto no se logra, debemos... Ver que las leyes de privacidad estén en las guías, en las normas y que se cumplan. Por eso las deben desarrollarse políticas con los aportes de todas las partes interesadas que entiendan no solamente los debates legales a nivel exacto sobre la privacidad, sino también los desafíos que, tiene, que tienen que ver con implementar las soluciones en el terreno. Y el tercer principio es la necesidad de interoperabilidad entre los regímenes de privacidad de datos de diferentes países. Cuando hablamos de la implementación en el mundo real de la protección de datos, está claro que no habrá una solución única para todos. Los países tienen sus propias historias, culturas, tradiciones legales y estructuras normativas. Y desarrollar protecciones de privacidad que tengan en cuenta con su contexto local y la necesidad de proteger los derechos humanos. Cuando cada país desarrolle su sistema para proteger la privacidad de los datos, bueno, al mismo tiempo, se necesitará una interoperabilidad entre todos los sistemas de todos los países para que los da datos puedan fluir entre diferentes países. Y quiero terminar subrayando una de las cosas que están haciendo para promover la interoperabilidad. Y los Estados Unidos estamos muy entusiasmados con esto. la la, el sistema CBPR, este sistema CBPR está basado en una certificación voluntaria en cuanto a la privacidad de datos, con lo cual los países pueden demostrar que están cumpliendo con normas de privacidad de datos internacionales. Este sistema fue desarrollado bajo APAC, pero en este momento las economías de los países de CBPR están lanzando un foro global de CBPR para que todas las jurisdicciones puedan participar aquí con un abordaje básico fundado basado en crear herramientas básicas para poder cumplir to, con todo lo que tiene que ver con la privacidad de datos. De esta manera crearemos herramientas prácticas para facilitar el comercio y el intercambio de datos a nivel internacional. Creemos entonces que muchas empresas y países buscarán esta certificación, si les interesa más información sobre el programa, pueden entrar en globalcbpr.org. Muchas gracias por, la, por haberme invitado a participar de este panel. Habla la moderadora. Muchas gracias. Habla otra persona. Muchas gracias por la oportunidad de tomar la palabra. Carol, es difícil hablar después de los que me precedieron. Creo que debemos considerar los datos como la nueva moneda, tratando de responder la pregunta de ¿a quién estamos protegiendo? ¿Las personas o los datos? Bueno, debemos decir entonces que los datos de los que estamos hablando impulsan el mundo digital. Todas las aplicaciones de internet que utilizamos diariamente, y también desempeñan un papel importante en el crecimiento económico, especialmente en nuestro continente. El uso de los datos ha crecido de manera exponencial y los datos se reúnen y se comparten entre consumidores, especialmente en el área de marketing y publicidad. Y esto ha abierto una nueva puerta para que se recaben los datos de manera ilegal para mejorar las ganancias y los resultados finales de estas grandes empresas y las ventas de datos se han vuelto una fuente de ingresos importantes para muchas organizaciones. Entonces, debemos ver cómo las violaciones de los datos o las violaciones de seguridad afectan a las personas que son los titulares de esos datos, son las personas los que son los dueños de los datos y en Sudáfrica nuestros datos nuestras normas de datos provienen de nuestro nuestra carta de derechos donde tiene, dice que todo el mundo tiene el derecho a la privacidad entonces si las personas tienen derecho a la privacidad sus datos forman parte de lo que deben mantener privado y el titular de datos bueno mientras que las no estará protegido mientras que las normas solo estén escritas en el papel en Sudáfrica, entonces, estamos viendo que muchos de los compromisos que hemos visto para evaluar a las... Al evaluar las empresas, hemos visto que tienen las medidas implementadas, tienen las políticas, tienen los procedimientos, pero la implementación no se ha hecho. Nosotros... Estamos tercerizando nuestras actividades de desarrollo y también estamos tercerizando el rol ético que tenemos en cuanto a proteger la privacidad de las personas. Creo que esto es una pregunta muy importante que debemos responder en cuanto a los aspectos éticos de los que estamos hablando. ¿De qué depende esto? Depende de yo, de, perdón, depende de mí, que soy el que gano dinero con esto o depende de hacer las cosas ¿Qué hay que hacer? De hacer lo que hay que hacer. Entonces, al implementar la privacidad por diseño en sistemas, debemos tener la capacidad de monitorear a las personas que están implementando estos diseños. ¿Qué pasa cuando los derechos de privacidad de las personas que podrían mejorar, viendo encriptado, ¿Y qué pasa cuando trabajamos con una baja latencia en el sistema? Sabemos que tenemos sistemas que quizás no sean los mejores, pero cuando hagamos encriptado aumentan los, los plazos y las demoras. Entonces, debemos ver un nuevo modelo de gestión porque las empresas habría que ver si adoptan esto si esto afecta sus ganancias. Entonces, habría que ver cómo se hacen las implementaciones en vivo. Necesitamos entonces un marco global. Yo sé que hay muchas diferencias culturales, muchas diferencias dentro de cada país en cuanto a sus normas, pero para que podamos facilitar el flujo de datos transfronterizo, necesitamos un campo de juego parejo para todos en cuanto a las normas. Las normas de privacidad deben estar alineadas entre sí si, si queremos lograr lo que buscamos y si queremos que los datos puedan seguir fluyendo, haciendo crecer a las economías. La, y hay muchas economías que necesitan mucho estas oportunidades que les da el procesamiento de la información. Entonces, para ahorrar tiempo, estoy seguro de que después podemos seguir hablando de esto. Le voy a dar la palabra al siguiente colega. Muchas Habla otras personas. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y voy a continuar en base a lo que ya se dijo. Quisiera empezar estableciendo el marco de los derechos humanos para esta conversación. Estamos hablando de protección de datos, privacidad de datos, no como una cuestión de algo que nos viene cómodo una buena práctica, sino porque las personas tienen un derecho a la privacidad. Y de hecho, la protección de datos afecta a toda una serie de otros derechos. El derecho a tra ser tratado de manera igual, sin discriminación, a acceso a la salud y a la educación y también el acceso a derechos democráticos, libertad de expresión, libertad de asociación y el a medida que aumenta el acceso a los datos personales por parte de los gobiernos también otros colegas se refirieron al acceso a internet y si sabemos que eso es algo positivo, también sabemos que el flujo de los datos y los datos como moneda, como se dijo, son algo muy importante y estamos totalmente de acuerdo con que es Importante poner fin a los apagones de internet. El desafío que enfrentamos con respecto a los datos es enorme. Las redes sociales y los motores de búsqueda son una fuente de información y de ingreso. donde se recaban datos que se monetizan. Enormes cantidades de datos. Y la internet de las cosas, por supuesto, es una nueva fuente de datos que se recaban, comparten y analizan. Entonces, tenemos que ver cuál es la situación actual. Y ya se habló mucho sobre el mar, los marcos legales que existen. La buena noticia es que ya se trabajó mucho en cuanto a los requerimientos mínimos para una legislación efectiva de protección de datos. Y obviamente, hay diferentes convenciones aquí. Nuestra oficina presentó un informe sobre el derecho a la privacidad en 2018. Y mencionó algunos elementos básicos de esa legislación. Requerimientos como tener un fundamento legal para procesar los datos, la necesidad y proporcionalidad del procesamiento de datos. Tener un objetivo claramente definido en esa legislación y puntos importantes con respecto al alcance limitado, la duración del tiempo de procesamiento de los datos, exactitud de los datos, la cantidad de titulares de datos involucrados y la cantidad, la cantidad de organizaciones que tienen derecho a procesar los datos y esto es importante. Tiene que ver con el rol de organismos de supervisión independientes para todas esas actividades que mencioné. No se trata solamente de crear los organismos, sino también de darle los recursos para que puedan cumplir su función. Entonces, dicho todo esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los desafíos principales en el área de protección de datos y privacidad? En primer lugar, necesitamos mejor legislación para que esto funcione. Hemos visto avances, pero como dijo Arturo, incluso aunque tenemos la legislación, a veces queda mucho por hacer. Y por supuesto, como ya se dijo, necesitamos un abordaje multisectorial para que la legislación realmente responda a las necesidades de todas las comunidades. Debe participar entonces aquí la sociedad civil. También queremos señalar que uno de los principales problemas con alguna de la legislación existente es que no... Es hay requerimientos en cuanto a la forma en que manejarán los datos las autoridades públicas y esto preocupa a los que trabajan en derechos humanos. También reconocemos, sin embargo, que empezamos, de, si empezamos de una buena base de protección de datos, cada vez enfrentamos nuevas amenazas en esta zona, en este área, cuando se empieza a utilizar la inteligencia artificial y otras tecnologías para manejar datos. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en un alcance más amplio para ver cómo vemos la privacidad, de los, privacidad y protección de los datos. Tenemos que hablar de justicia de datos y no solo de protección de datos y ver elementos y abordajes que eviten o mitiguen los daños y perjuicios que se produzcan a partir de los datos. Mis colegas tienen muchos ejemplos, pero hablando, por ejemplo, del de impacto antidiscriminación y los grupos marginalizados. Aquí vemos enormes problemas con la legislación de datos y herramientas para detección de fraude que son utilizados en ciertos sistemas de apoyo social. También nos preocupa la toma de decisiones automatizadas y los derechos mínimos que tienen las personas para comprender cómo se ven afectados sus derechos por esto. También la transparencia con respecto al uso de los datos y habría que haber qué pasa con los sistemas que toman información de los datos existentes y cómo podemos regular esto también. Y como dije antes, los organismos de supervisión son elementos clave aquí para que esto sea más efectivo. Y también que yo mencioné el tema del flujo de datos transfronterizos, los requerimientos de localización. Y tenemos que encontrar una forma de manejar esto dentro del área de los derechos humanos. Queremos que los datos fluyan, pero sabemos que la localización de datos tiene muchos problemas. Número uno, aumenta el poder de los gobiernos con respecto a los datos y, además, se fragmenta en la Internet. Hay tensiones con ¿Qué atención es aquí con respecto al derecho de libertad de expresión? Necesitamos marcos que permitan el flujo transfronterizo de datos, pero estos marcos tienen que, estar, tienen que estar protegidos por el la Ley Internacional de Derechos Humanos. Consideramos, por ejemplo, el GDPR, que podría ser una herramienta. Y también, como dijo el embajador, vamos a hablar... De, esta, de este foro, vamos a participar en este foro que mencionó el embajador. El acceso a los datos de los usuarios por parte de las autoridades de aplicación de la ley presenta un riesgo para los derechos humanos. Hay que establecer riesgos y salvaguardas para estos sistemas. Realmente debe haber supervisión, debe haber medidas menos invasivas cuando se transfieren estos datos eh, con, en relación a ciertos de, delitos y necesitamos autoridades pertinentes que solo pidan el dato a las autoridades a las empresas cuando esto sea necesario. Muchas gracias, Gina. Me siento quedé enmudecida, es difícil hablar después de todos. Así que voy a hacer decir lo que quería decir, pero quizás sea Parecido, pero expresado de otra manera, creo que es importante ubicarme. Soy miembro de la sociedad civil, trabajo en la intersección de los derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres, los derechos de la, de la población LBQT y la tecnología. Y estoy, estamos tratando de utilizar un marco feminista, para entender qué está pasando. Entonces, hay personas como yo y las comunidades con las que trabajo, vienen a espacios como este, nos vemos un poco abrumados porque hay muchas referencias a documentos que no conocemos. Entonces, hay algo con respecto a la protección de la privacidad y la gobernanza de datos que no está muy claro. Parece que este es un especie, espacio con muchos hilos. Me gusta lo que usted dijo cuando dijo que no podemos hablar solamente de la gobernanza de datos y hablar de la privacidad de datos como algo en especial que se tiene que, que tiene que ver solamente con la tecnología. Porque cuando pedimos leyes de protección de datos para los países, donde ya existen leyes que no se están cumpliendo, crea, tenemos el problema que ya se mencionó, confianza. Necesitamos leyes mejores cuando las leyes que existen no se están respetando la sociedad civil, está asustada, porque pensamos que va a haber otra ley que nos va a discriminar, especialmente cuando criminaliza nuestra identidad, cuando trabajamos, cuando nuestra mano de obra se ve criminalizada, por ejemplo, cuando el gobierno dice, y muchas veces lo hace, y muchas veces nos fuerza, nunca podemos elegir en este tipo de espacios. Y muchas veces encontramos que la legislación que se sanciona termina siendo insuficiente rápidamente, especialmente cuando el foco está en los datos y no en las personas. Y lo la definición de datos cambia rápidamente, la forma, la apariencia de los datos, la presentación de los datos también cambia. Hay una ley de protección de datos sancionada en 2019, después de la pandemia, ahora la situación es muy diferente. Ahora tenemos que volver a ver por qué no es suficiente, porque hubo una pandemia y el gobierno utilizó fuerza para recabar información de los ciudadanos, sin las protecciones adecuadas, sin las consultas adecuadas, sin el derecho a negarse por parte de los ciudadanos, y esto viola otros derechos humanos fundamentales. Y creo que otro tema importante aquí, y creo que muchas otras personas también hablaron de proteger la privacidad, y esto es especialmente importante para comunidades que encuentran un lugar seguro en las plataformas, en línea, en las redes sociales. Cuando implementamos legislación que elimina el derecho a la privacidad, estos espacios dejan de ser seguros. Y no hay otro espacio seguro para que las personas se reúnan. Estas personas son criminalizadas en línea y en el mundo real. Y la violencia que recibimos en el mundo real por tener un cuerpo definitivo, definido, porque tiene que ver con nuestro sexo, nuestra raza, nuestra orientación sexual. Vemos que ahora esto también, esta discriminación la vemos en línea. Eh, ya hablé anteriormente con otros miembros de la sociedad civil, y el tema de la confianza es sumamente importante porque muchas personas no entienden y el lenguaje de protección de datos es vago por diseño. ¿A quién se protege? ¿Se protege a los estados? Porque si hay una ley de protección de datos y mis datos, hay una fuga de datos. Si se distribuyen imágenes no acept que yo no acepto difundir, ahí se ve privada. Hay una esto afecta mi privacidad. Quizás la sociedad, o el gobierno, perdón, pueden arrestar a un blogger por comunicación de información y utilizan la misma legislación que se, debe, que se debería utilizar para proteger a una joven mujer que sufrió violencia en línea. Hay otra cosa que quiero agregar. Sí. Creo terminaría aquí. Diciendo. Utilizando palabras que utilizan muchas feministas y grupos de derechos de mujeres. El lenguaje de la interseccionalidad. No hay un tema único aquí. Cuando venimos aquí decimos que es importante. Que la internet es un espacio importante. y Que debemos fortalecer los marcos legales o jurídicos o legislativos. Para que el internet sea abierta. Y... Difundida. Estos derechos deben existir en un contexto donde muchos otros de ellos no están siendo tenidos en cuenta. Entonces, debemos tener en cuenta, quizás, uh, si hay una realidad política donde no puedo ser quien quiero ser eh, en la vida real, no tiene sentido que esto quizás se proteja solo. En línea debemos tener una interoperabilidad, debemos buscar de manera intencional a los diferentes actores en todos los espacios y marcos de derechos humanos para ver cómo podemos ser más solidarios, cómo podemos compartir más recursos para garantizar que no estemos tratando de ver esto como un tema único, específico, una situación. Debemos ver cómo podemos fortalecer todos los derechos humanos para todas las personas en todos los espacios, en línea y en el mundo real. Gracias. Habla el moderador. Quisiera comenzar diciendo que para la organización, muchas gracias por la invitación. Esto es un panel impresionante porque tenemos expertos en temas muy importantes y solo 90 minutos. Esto merita una conferencia más grande a futuro. Creo que podemos comenzar, como decíamos antes, con la confianza. Soy alemán, hace siete años que vivo en Estonia. Hay experiencias distintas en esa área. Siendo honesto, seguramente aquí en esta sala y los que están en Zoom, la mayoría de los gobiernos y de las empresas hoy no merecen la confianza nuestra. Respecto de cómo manejar nuestros datos. Podemos hablar del sector privado todo el día. Lo mismo para el público. Pero sigue habiendo países, eh, no solo en África, en Europa también y en todo el mundo. Que duplican los datos biométricos de los ciudadanos. Eso es totalmente inaceptable. Y esto me lleva a los puntos que quiero resaltar. Lo que decía Carol en la introducción. ¿Cuál es la situación en papel y la de la vida real. En primer lugar, tenemos que resolver los temas en papeles. Algo GDPR, algo de normativa protectora. Muchos países dicen, sí, no todos, pero, pero también escuché la, el panelista previo que habló de del deseo un marco de recomendaciones de privacidad a nivel mundial. No quiero cerrarle la puerta a esto, pero sí quiero uh, amortiguarlo un poco porque considerando GDPR en, en Europa y los Estados miembros que lo firmaron, no todos seguimos la normativa de la misma manera y no se debe a que un país es muy inteligente y el otro no, sino por distintas culturas, tenemos distintas interpretaciones. Entonces, aunque tengamos un marco global, lo que no va a suceder, no vamos a llegar a eso, aunque lo hagamos, no lo vamos a ejecutar de la misma manera. De un ejemplo muy básico, en Estonia tenemos... Estacionamientos con pequeñas barreras de eh, muchos pisos y filman las patentes. En Alemania fue muy, eh, durante mucho tiempo, prohibido por eh, preocupaciones de GDPR. Nosotros también tenemos los GDPR, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Entonces, este es un ejemplo pequeñísimo y podemos escalarlo a almacenamiento biométrico de huellas dactilares, datos de salud, intercambio entre distintas organizaciones. Hay uh, no, a cosas que no acordaríamos y si es que lo hiciéramos. queremos. No sé si las ejecutaríamos de la misma manera y quisiera terminar con un punto sobre... La privacidad de datos y la gobernanza en Estonia, número uno en papel número dos en la práctica. En Estonia tenemos la política de una solo una vez. Una norma que dice que entre todos los organismos gubernamentales solamente una autoridad puede guardar eh, los uh, datos. Si el registro de población tiene esos datos... Porque son los responsables, los otros organismos no le pueden pedir los mismos puntos de datos, sino pedirle a esa autoridad que tiene tus datos, punto. No solamente respecto de privacidad, es este tema, sino también eh, la ejecución de la ley. ¿Cómo? ¿Qué nivel de posibilidad de realización tiene desde el punto de vista del ciudadano? En Estonia, por ejemplo, hay un seguimiento de datos donde yo puedo ver cada vez que el gobierno mira mis datos, cuándo y por qué. Y en base a eso puedo eh, ir a acudir al inspector de protección de datos. Hay miradas. Eh, de autoridades que tienen capacidad de ejecución de la ley, pero los ciudadanos saben que sus derechos están violando, creo que todavía eso no está eh, cuidado de la manera correcta. Moderadora, les dije que teníamos un panel excelente que les iban a dar mucho para pensar y seguramente habrá preguntas. Por favor. ¿Quién quiere compartir algo? ¿alguna cosa en línea? Mientras PIS busca. Hay muchas cosas acá, así que comenzaremos con el señor que está allá atrás y rápidamente vamos a ir moviéndonos. Les pedimos, por favor, que no nos den muchas preguntas en una sola. Hagan una pregunta, no 100 preguntas. El señor que está en el fondo, habla alguien de la audiencia. Identifíquese, por favor, si lo desea. Gracias. Aprecio a todos los presentadores. Soy de Etiopía. No tengo preguntas, sino opiniones. Trabajo en el Ministerio de Innovación y Tecnología. Necesitamos que los etíopes tengan un programa con becas de, para la digitalización y la buena gobernanza, colaboración, cooperación y coordinación en Etiopía. Si tiene algún memorando de, de entendimiento y le damos la bienvenida para que haya jóvenes investigadores a los que se apoye en distintos sectores de la investigación tecnología e innovación para que los niños y los jóvenes tengan defensa y aliento en cuanto a la innovación y tecnología en etiopía si tienen interés colaboraríamos en términos de tecnología innovación y proyectos muchas gracias moderador aquí adelante de la audiencia soy de senegal soy Yaga, de la organización de sociedad civil quisiera hacer un comentario sobre protección de datos en áfrica denme un par de minutos por favor un minuto un minuto la protección de datos y la privacidad en la realidad y en el papel en áfrica ni siquiera está en papel tenemos 55 países, solo 25 tienen una ley de protección de datos. El primer país que la tuvo fue Cabo Verde en 2001. El segundo, Burkiza, Faso en 2004 y después Senegal en 2008. Desde 2001, la isla de Cabo Verde... No tiene autoridad de protección de datos. Solo para que sepan que de los países de los 25, solo 14 tienen autoridad reguladora y es débil la mayor parte de las veces. Por ejemplo, en 15 años, nunca ninguna de las autoridades tomó ninguna decisión sobre los clientes porque no tienen capacidad para hacerlo y tienen miedo por los intereses, Twitter, Facebook. Entonces, hemos aprendido de lo que hacen los europeos, pero somos un país pequeño y tenemos problemas en la relación contra los grandes, Beni, Ruanda, Senegal. ¿Qué pueden hacer contra estas empresas? Tenemos algunos problemas, dependen de la comisión de la unión africana. En la agenda eh, de la unión africana no están los derechos digitales. No tenemos eh, sobre los, nada sobre los derechos digitales sobre, en la comisión africana de derechos humanos y del pueblo. La comisión africana tiene que tener al menos un grupo de trabajo sobre el tema. También la Convención de Malawi sobre protección de datos y privacidad de 2014, firmado por 14 países, ratificada por 8. Hace falta activismo en cada país para que los gobiernos ratifiquen el tratado, la Convención de Malawi. Muchas gracias, dice la moderadora audiencia necesitamos que nuestras voces se escuchen en la comisión de la unión africana para los derechos humanos y de las personas tenemos otra dificultad sigue la moderadora estamos de acuerdo con usted y los panelistas especialmente vengan y eh, entraron en detalle respecto de ese tema y necesitamos sentarnos para buscar una solución sobre el tema el señor que está allá atrás. Muchas gracias. Habla alguien de la audiencia. Gracias por darme la palabra. Voy a hablar en francés. Es un tema muy interesante que el que trata para participar en el... Hay otro nivel por encima de este. Sería bueno que se ratifique el contenido. Tiene que aceptarse el nivel en las distintas subregiones. En la región sudafricana, la convención de la U tiene que incorporarse mediante leyes a nivel nacional. Esto está en línea con lo que dijo Senegal. Más allá de las políticas y demás temas que tienen que ver con uh, un órgano regulador federal y los uh, cibergobiernos y la protección de datos. Más allá de que haya un punto que no se ha tocado, los datos y cómo se protegen. Tenemos que tener nuevos mercados, cómo queda expuesta la información a los usuarios. Esto es un tema que no se ha resuelto y es lamentable. Es un aspecto del Big Data y la inteligencia artificial que resulta importante y va a afectar las cosas a futuro. ¿Cómo les parece que va a suceder esto? ¿Le parece que los estados van a, a tener mis datos cuando no hay método y todos los están utilizando? ¿Puedo utilizar eso? No vamos a tener un problema real del más alto nivel. Así, eh, aquí quiero decir cómo se va a mover África a la revolución industrial y estar al, al nivel de lo esperado. Moderadora, si ¿sí hay algún comentario del panel, de las intervenciones de la audiencia hasta el momento. alguien de la audiencia habla no del panel aquí está quería agradecer los comentarios desde la perspectiva africana no hablamos tanto a nivel racional dando que, dado que hablábamos de gdpr que es europeo y el papel de las organizaciones regionales y me parece que es algo muy interesante que deberíamos tratar muchas gracias otro panelista tengo un comentario de respaldo a el de Yaga en términos de las leyes que tenemos, la normativa y la dificultad que implica la implementación contra los gigantes tecnológicos. No hay una dirección física donde podemos, eh, podemos entregar una notificación para Meta, por ejemplo, tenemos que dar la vuelta al mundo para hacerles llegar un comentario. Lo mismo con TikTok. Es un problema importante y eso es algo que sí tenemos que considerar. Muchas gracias. A la moderadora, ¿algún comentario de Arturo de Pilar? Pilar, me parece que los comentarios son muy interesantes, pero quisiera contar algo sobre la última intervención, porque sí hablé del tema de la multidimensionalidad de los datos y los recursos económicos, y son un factor de desarrollo. Por eso estamos centrándonos en el análisis, en la multidimensionalidad de los datos es un recurso económico y también tiene una dimensión no económica que tocamos al hablar de recursos humanos. Tenemos que tener un enfoque holístico respecto de los gobiernos porque esto involucra muchas dimensiones. Muchas gracias. Habla la moderadora, tenemos que pasar al centro del panel y después volvemos. Hay muchas manos levantadas, hay muchas preguntas, ¿hay algo en línea para nosotros? Vamos a tomar una en línea y después volvemos aquí. Por favor, sean breves, los temas nos entusiasman mucho. La moderadora en línea, tenemos una pregunta en línea. Se puede hacer un marco jurídicamente vinculante dentro de las Naciones Unidas inter, entre países para evitar el uso erróneo estratégico de datos, el big data nacional de los países y cómo sería este marco. ¿Cómo ayudaría a crear confianza y transparencia a nivel internacional y ayudar a la información de un marco eh, con responsabilidad? Pregunta sobre el, el enfoque transfronterizo, básicamente. ¿Alguien? Eh, ¿Un panelista? Perdón, un segundo, por favor. Uh, Alguien de la audiencia. Gracias por darme la palabra. ¿Me escuchan? Eh, sí, habla Arturo. Gracias a los panelistas. Para la organización, la administración. Es momento de crear un marco vinculante transfronterizo de gobernanza dentro de la ONU considerando el big data de los distintos países, porque hay gobiernos que dominan y hay un marco digital. Y este marco puede ayudar en cierta medida a nivel internacional, porque hay un dominio de actores de Internet. La, con la, el objetivo de garantizar los derechos de los países en desarrollo y los derechos fundamentales de los usuarios, evitando el colonialismo de datos. ¿Cuál sería el aporte del Pacto Digital Mundial a esto, en este tema tan crítico, con los, en base a los principios de las Naciones Unidas? De, se superponen con la moderadora. disculpas la moderadora dice, Te vamos a responder la primera parte de su pregunta y pasar al siguiente. Le ruego me disculpa. Disculpas de la audiencia. Muchas gracias. Un panelista responde. Creo que aludí a esto en mi primera introducción. Por una razón muy sencilla, nunca vamos a poder estar de acuerdo sobre este tema. Esto proviene de la Asamblea General de la ONU. No va a ser vinculante. Y si sí, temas mucho menos controvertidos como sensibilidad y discapacidad en el mundo. Algunas de las naciones más grandes del mundo no están respaldando este tema. Es decir, esto no va a suceder. Y esto hace 40 años que está en pie. Moderadora, adelante. Una panelita. No, no discuto si un tratado vinculante se puede lograr, pero el tema tiene que ver con la necesidad de un enfoque global a estos temas, especialmente con las transferencias cross fronterizas. Hay muchos comentarios que hablan de la necesidad de enfoques que tomen en cuenta el contexto local, pero hay principios fundamentales y derechos humanos que están en riesgo. Hay principios que queremos que se incorporen en la ley y que estos principios estén articulados a nivel global. Creo que esto podría ser de gran influencia y verificaríamos tener el tipo de protección de datos adecuado en las distintas regiones y coherencia entre estos enfoques también, así que estoy de acuerdo, probablemente no estamos en este momento como para crear un tratado vinculante, pero creo que se puede seguir trabajando en principios que se puedan acordar y utilizar en la legislación de protección de datos y con distintos mecanismos a tal fin. Arturo, dice la moderadora, quería decir algo muy similar, quizás no tengamos eh, estos eh, tratados vinculantes pero eh, los embajadores de gdpr, este tipo de instrumentos son los que pueden ayudar a crear a crear. Esta, eh, estos temas que surgen eh, vinculados con este tipo de iniciativas o el Pacto Digital Mundial en gobernanza, tenemos una intra institución que es necesaria, también interinstitución que también es necesario y se les puede dar, por supuesto, dentro de un país, pueden ser obligatorios, pero a nivel internacional, esto tiene que ser algo que... Requiere un proceso, quizás un poco lleve más tiempo y que los países estén dispuestos a involucrarlo. Es, es Este tipo de iniciativas son necesarias, pero como decía el panelista previo, no los veo como ejecutables. Habla Carol, muchas gracias. Voy a terminar aquí con la sección intermedia. La señorita de Blanco habla otra persona. Soy de Suiza y quería agregar algo a lo que se dijo antes. Es evidente que los países están en distintas etapas de desarrollo y de adopción de las medidas de protección de datos. Quisiera saber si podrían recomendar... Una autoevaluación que los países podrían realizar para saber cómo evaluar en qué punto están con respecto a la protección de datos y privacidad de los datos. Sé que la Unión Europea tiene la lista de verificación de GDPR, que es una herramienta de autoevaluación, y sería muy útil si nos pudieran recomendar algún otro recurso que los países pueden utilizar para autoevaluarse y empezar a considerar el tema de una forma un poco más estandarizada. Gracias. Habla Carol. Creo que es una. Muy buena solicitud. ¿Alguien conoce alguna herramienta que los países puedan utilizar para realizar evaluaciones? ¿Alguien del panel? Habla otro orador. Creo que la lista de identificación de GDPR es lo que la mayoría de los países están utilizando porque es aquello con lo que todos nos alineamos y comparamos. Y por eso, puede ser que muchos países utilicen un marco general, un marco al que puedan suscribirse. Quizás sea difícil, pero quizás si utilizamos un marco genial, esto nos permite saber cuáles son los países que no tienen esta legislación. Muchas de las cosas de las que estamos hablando hoy quizás no sean para beneficio de las personas que están sentadas aquí, sino para las generaciones futuras. Y tenemos que seguir intentándolo. Gracias. Habla Carol. ¿Algún otro miembro del panel quiere hacer un comentario? El señor que está al fondo, viene al fondo. Soy Ismael de Gambia, tengo una pregunta con respecto a países que no tienen ninguna legislación de protección de datos, que siguen recabando datos acerca de información biométrica, identificación digital, etcétera. Quisiera saber ¿Cuáles son las estrategias que nosotros podríamos utilizar a nivel de Naciones Unidas o de la sociedad civil para iniciar el proceso? Porque los gobiernos no van a dejar de recabar datos y necesitamos saber cómo abordar ese tema. Gracias. Habla otra persona. Si bien este no es, un, no es mi sector, quiero hablar acerca de la participación cívica. Lo que he visto anteriormente en el mundo es que en el momento de elecciones todos votamos basándonos en impuestos, educación, política de defensa o ese tipo de cosas. Y quizás deberíamos considerar el ángulo digital de todos estos temas diferentes. Una de las cosas que yo quisiera invitarlos a todos a hacer, y me incluyo a mí mismo, es que la próxima vez que vayamos a votar Pensemos no solamente en temas específicos, sino también en las implicancias en materia digital. Y si les parece que hay un partido político, un movimiento que impulsa la privacidad y protección de los datos más que otro, entonces quizás esa podría ser una alternativa que vale la pena. Habla Carol. Gracias. venga, quiero decir algunas cosas. en primer lugar, espero que ustedes sepan que la realidad es que hay gobiernos que deliberadamente no priorizan la protección, porque esto significa que muchos de los procesos eso significaría que muchos de los procesos que llevan a cabo serían ilegales. hay al menos 11 países en donde la recolección de datos digitales es ilegal, pero no hay incentivos para atrapar a quienes cometen estas acciones ilícitas. Pero en segundo lugar, ustedes, uno como ciudadano, independientemente del sector en el que esté, debe interactuar con otras personas en el país. Y no hablo solamente de Gambia, es nuestra, ciudad, nuestra responsabilidad presionar. Por eso yo digo que la situación se va a volver más compleja. Vamos a tener más datos, inteligencia artificial, ni siquiera sabemos cuál será el próximo de esta, el próximo tema, pero vamos a tener más datos y tenemos que presionar para lograr la minimalización de los datos. Tenemos que dejar de dar datos que no son necesarios. En algunos casos significa que hay que hacer más preguntas, pero yo quisiera invitarlos, y trato de hacer esto en GAMPIA, con gente que trabaja en estas iniciativas y en la protección de datos, los invito a que hagan esto para poder avanzar con el proceso. Y tiene que ser obvio para que la gente entienda por qué gana algo con esto. Los políticos, por ejemplo, que quieren ganar la próxima elección. Habla Carol Peggy. Habla Peggy. Con respecto a lo que dijo Banga, yo quisiera enfatizar que tenemos que ver por qué las regulaciones y organismos de protección de datos existen y tenemos que abordar esos obstáculos. Hablamos de tener los recursos, de implementarlos y todos deberíamos apoyar que esto ocurra. Pero la realidad es que hay otras barreras. Pueden ser po barreras políticas, como ya se mencionó. Pero quisiera enfatizar que incluso cuando no hay legislación nacional hay obligaciones de derechos humanos internacionales que siguen teniendo que aplicarse. Tenemos un tema de derechos humanos, y esto debe ser abordado por el Organismo Internacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, la revisión periódica universal, cada país es revisado por el Consejo de Derechos Humanos, otros estados pueden hacer preguntas acerca de cuál es el estado de su legislación de protección de datos, cómo están avanzando con respecto a estos temas, y esto ha demostrado ser una forma útil de presionar una reforma legislativa con respecto a distintos temas y en distintos países. Por, por otra parte, quisiera hablar acerca de un sistema de procedimientos especiales. Por ejemplo, hay un proceso especial, un relator especial sobre el derecho a la privacidad y comunicaciones y otras intervenciones que con respecto a las violaciones del derecho a la privacidad. Y también el relator puede tomar estos temas y los gobiernos deben... Están obligados a responder a esto también. Hay distintos mecanismos que se pueden utilizar en el derecho internacional. Habla Carol. Muchas gracias. En general, hacemos un resumen de la sala, pero que tuvimos un muy buen debate. Las conversaciones y los diálogos han sido muy buenas. Así que voy a dejar espacio para la última pregunta de esta joven que está acá. Y no tiene que durar más de 30 segundos. Habla otra persona. Mi pregunta ya la hicieron otras personas, pero quisiera, tengo otra pregunta en realidad que tiene que ver con lo que se mencionó, la base para desarrollar un marco global para el flujo de datos. ¿Con esto alcanza? ¿Es lo suficientemente ex, ex, eh, preciso o debería haber una base para que todos nosotros podamos construir un marco global? ¿Alguien quiere responder esto en los últimos 30 segundos de la sesión? Habla Carol, quiero agradecerles a los miembros del panel por haber hecho un trabajo fantástico y también quiero agradecerle a la audiencia que está aquí de forma presencial y a los participantes remotos. Creo que tenemos muchos mensajes que nos podemos llevar y creo que el principal mensaje con el que nos podemos ir es que nosotros mismos, nosotros, los dueños, somos los que tenemos que marcar la diferencia con respecto a la gobernanza de los datos y la protección de nuestra privacidad. Muchas gracias a todos, gracias a los miembros del panel. ¿Podemos pedirles a las personas que están conectadas de forma remota que activen sus cámaras para tomar una foto grupal? Muchas gracias.